Hola amigos de Cinco Minutos de Gnosis, hoy vamos a leer una historia muy interesante del libro Cuentos del Tíbet, autor Ramiro Calle. Dice esta historia. Un hombre de avanzada edad llamó a la puerta de un monasterio. Aunque era analfabeto y muy ignorante, miraba en él el deseo de purificarse y encontrar la libertad interior. Solicitó humildemente que le aceptasen como novicio. Pero los monjes y el abad del monasterio se dieron cuenta que era analfabeto y de muy corto entendimiento intelectual. Le consideraron totalmente incapacitado para leer los sermones del Buda, para recitar los mantras o poder efectuar las ceremonias sagradas, pero contemplaban que el anciano tenía mucha motivación espiritual y un ardiente deseo de perfeccionarse. ¿Qué hacer, pues, entonces?, se dijeron. No podía llevar a cabo ningún tipo de estudios, no entendería la esencia, los métodos meditacionales y ni siquiera comprendería el sentido de los rituales. ¿Qué hacer entonces? El abad y los monjes hablaron sobre el tema durante unos minutos y decidieron permitirle al hombre que se quedara en el monasterio. Pero aunque fuere porque no se sintiera humillado, alguna ocupación habría que asignar, asignarle, ¿no es cierto? Le dieron una escoba y le dijeron que se encargara de mantener limpio el jardín del monasterio. Pero iban transcurriendo los meses y los años y el anciano aplicaba con minuciosidad y esmero su sencilla tarea. En los fríos amaneceres del país de las nieves, imperturbado y muy atento, el hombre barría con precisión el jardín. Ni un solo día faltó a su deber, y poco a poco los novicios, monjes y lamas comenzaron a darse cuenta que el anciano había conseguido un notable, evidente avance espiritual, un gran proceso límico. Siempre era afectivo, nunca se inmutaba y era ecuánime en las palabras. Los monjes y los lamas, extrañados, decidieron preguntar al barrendero ¿Qué prácticas o métodos especiales había desarrollado para conseguir un estado de mente tan lúcido, estable y ecuánime? El anciano les dijo de esta manera. No, amigos, no he hecho nada especial, podéis creerme. Diariamente con mucha atención me he dedicado a limpiar el jardín. He puesto eso sí, mucho esmero y amor cada vez que barría la basura y limpiaba el jardín. Pensaba que estaba barriendo la basura de mi corazón y limpiando mi espíritu. La verdad es que así así... Día a día me he ido sintiendo más sosegado, contento y lúcido. Esto nos da una terrible enseñanza, porque cuando una persona, cuando tiene una motivación y un anhelo espiritual, y esos anhelos y esa motivación son realmente genuinos, y van acompañados por la acción diestra, se desencadena una sabiduría libera liberadora. ¿Qué quiere decir? Esto nos da la posibilidad que a través de ese... Eh, transitar el día realizando correctamente nuestras actividades y teniendo, es como dicen, ese anhelo espiritual intenso, podemos verdaderamente avanzar en ese nuestro camino interior. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en los próximos temas.